Buenas tardes queridos hermanos, los saludo en el amor del Señor. Hoy es para dar nuevamente gloria a Dios nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quería contarles que hace dos días estuve muy mal, muy, con mucho decaimiento y empecé a tener descomposturas, del estómago muchas náuseas y vómitos, ayer ya era insoportable, agua tomaba y agua devolvía, mi estómago no aceptaba absolutamente nada, por eso lo llamé al pastor David, le conté lo que me estaba sucediendo y le pedí su oración, pero también le conté de que yo había estado con sentimientos indebidos, Cosas en mi corazón que los, que somos miembros de Mamni no debemos tener. Entonces él me pidió que haga una oración que pida perdón y que lo vuelva a llamar. Yo hice una oración realmente fue de uno o dos minutos y lo volví a llamar y el pastor David me dijo, pero tan rápido ya pidió perdón por sus pecados, entonces yo le dije que por favor, que necesitaba recibir la oración, eso es lo que pasaba que más tarde iba a orar más porque me sentía tan mal y tan debilitada que quería recibir la oración, el pastor David oró por mí, cuando cortamos, él me pidió que verifique cómo me sentía, yo sí sentí un cambio, una mejoría en el momento, pero cuando corté con él tuve náuseas nuevamente, fui al baño y vomité. Luego de eso me acosté porque no había dormido, ya era la segunda noche que no dormía bien, me acosté y me dormí. Al levantarme ya no volví a tener más náuseas, no, tení, no volví a tener más malestares del estómago, estuve decaída, sí durante ese día, pero hoy a la mañana volví a poner la prédica el culto del día miércoles, en cuanto comenzaron las alabanzas del culto del día miércoles, yo sentí un gran alivio en mi cuerpo, una gran mejoría, todo el decaimiento que yo sentía, porque ese día me había sobrepuesto, me había levantado a pesar de que me sentía decaída, ya no estaba mal del estómago, pero me había levantado, me había costado levantarme, todo ese decaimiento pasó inmediatamente, toda la gloria y la honra a nuestro Dios Padre. Y otra cosa, hermanos, toda la angustia que yo tenía en mi corazón, toda la preocupación que yo tenía, todo eso se calmó. Cuando el pastor David oró por mí, yo sentí una opresión tan grande en mi pecho, me costó respirar y luego sentí un alivio bien grande. Toda la gloria a nuestro Dios Padre.